Entonces, ¿para qué necesitas mi ayuda? Recuerdo que habías dicho algo de instalar un sistema operativo o algo así Ah, ya recordé, mencionaste Windows 8, creo, pero ese sistema operativo aún no sale al mercado, al menos no oficialmente Y no creo que necesites de mi ayuda para instalar un sistema operativo No, entendiste mal, yo no dije Windows 8, me refería al nuevo servidor, Windows Server 8 la verdad es un poco más difícil de instalar y por eso pedí tu ayuda, además, apenas es un beta y quería saber tu opinión del tema antes de aventurarme a instalarlo, ya que jamás había instalado un servidor antes, y no sé con qué sorpresas pueda encontrarme. Ah, entiendo. ¿Y ya has buscado información acerca de este servidor? Windows Server 8. ¿Qué no es el servidor que traen todas las máquinas por defecto? Es el Windows Server 2008, ¿no? No precisamente, verás, le cambiaron el nombre justo por esa confusión que podía ocasionar. Ahora también se le conoce como Windows Server 2012, y técnicamente es un nombre oficial ahora. Ya que los antiguos servidores se llamaban como el año en que fueron revelados al público, decidieron hacer lo mismo con este. Será el servidor que venga con los nuevos dispositivos que trabajen con Windows 8. Y como te digo, es una versión beta, salió apenas en marzo. Muy bien, entiendo ahora. ¿Pero para qué quieres instalar una versión beta? ¿No será mejor esperar a que salga la versión final? ¿O acaso ofrece tantas cosas nuevas que no puedes esperar? Justamente eso que dijiste es la razón por la que quisiera probarlo. Dicen que es cientos de veces mejor que su precursor el Windows Server 2008. Por ahí leí un artículo en que cerca de 300 y quizá hasta más funciones fueron mejoradas, ajustadas, renovadas y optimizadas. Y algo así de bueno no puede dejarse esperando. Imagínate todo lo nuevo que podría hacer con esta herramienta. No tendría más problemas para administrar mis otros servidores. Bueno, facilitaría la tarea por lo menos. Vaya, suena increíble. ¿Qué más sabes acerca de este servidor? Según veo, te has informado mucho. Pues aún me falta mucho por investigar del tema. Pero sí sé que el gestionador de servicios ha sido rediseñado para facilitar la administración de múltiples servidores, tanto físicos como virtuales esto lo hicieron con una mejor interfaz de usuario ¿Has manipulado un Windows Phone? Sí, tiene una interfaz muy diferente a lo que estoy acostumbrado, pero me gusta Pues precisamente esa interfaz es la que trae integrada, se llama Metro, creo En fin, lo importante es que en esta nueva versión del Windows PowerShell tiene cerca de 2300 comandos, a diferencia de los 200 que tenía el antiguo servidor Esa sí que es una gran diferencia Jamás creí que hicieran tantas mejoras de un servidor a otro. Y eso es apenas para empezar. ¿Recuerdas el administrador de tareas de Windows 7? Por supuesto. Es muy útil cuando quieres cerrar un proceso que no responde, aunque creo que podría mejorar. Pues efectivamente lo mejoraron. En cuanto a diseño al menos, es mucho más intuitivo. Los procesos ahora vienen coloreados en tonos de amarillo. Entre más oscuro sea, más recursos estará usando ese proceso. Y bueno, también mostrará gráficas como el pasado, en cuanto a rendimiento de CPU, RAM, Disco duro, Ethernet y hasta redes inalámbricas. Suena a que será todo un éxito. Hablando de redes inalámbricas, ¿sabes si traerá mejoras para trabajar con direcciones IP? De hecho sí lo trae, es de las mejoras más significativas. Tendrá un administrador de direcciones IP que combina la detección de redes, la asignación de direcciones estáticas y dinámicas, Monitoreo DNS así como DHCP y capacidades de auditoría en red. Tanto IP versión 4 como IP versión 6 son compatibles con ello. Además, puedes rastrear direcciones IP ya sea por la dirección tal cual, ID del cliente, nombre del host o nombre del usuario. Realmente me cuesta mucho asimilar todo esto que me estás diciendo, pero bueno, la verdad es que cualquiera que fuera el sucesor de Windows Server 2008 debía ser así de mejorado. Pero la verdad, no esperaba tanto. Y aún te falta mucho por conocer. Por ejemplo, este nuevo servidor incluirá una nueva versión de Hyper-V con muchas mejoradas características, incluyendo la virtualización de red, recursos de almacenamiento, conectividad entre premisas y copias de seguridad en la nube. Además, muchas de las restricciones anteriores sobre el consumo de recursos han sido levantadas. Cada máquina virtual en esta versión de Hyper-V puede acceder a hasta 32 procesadores virtuales, hasta 512 GB de memoria de acceso aleatorio y hasta 16 TB de espacio en disco por disco duro virtual. En serio que no dejas de asombrarme, dime ¿Qué otra maravilla podría realizar Windows Server 2012? Como yo lo veo no puede ser mejor de lo que ya es. Es mucho mejor de lo que ya es y más, hay una última característica que a mí me parece fabulosa. ¿Y cuál puede ser esa característica? Es un nuevo sistema de archivos. Se llama REFS, Resilient File System, también conocido como Protocol. Se pretendía para servidores de archivos se hacía obtener algo mejor que el NTFS. Entre algunas de sus características más representativas podría mencionar dos. Primero, tiene una mejora de la fiabilidad de estructuras en disco, ya que REFS utiliza árboles B+, para todas las estructuras en disco incluyendo metadatos y datos de archivo, el tamaño del archivo, el tamaño del volumen total, el número de archivos en un directorio y el número de directorios en un volumen están limitados por números de 64 bits, lo que equivale a un tamaño de archivo máximo de 16 exbibytes, un tamaño de volumen máximo de un yobibyte. esto permite gran estabilidad sin límites prácticos en el archivo y el tamaño del directorio. Los nombres de archivo y las rutas de archivos están limitados cada uno a una cadena de 32 kilobytes de texto unicoide. Y segundo, ofrece compatibilidad con API y tecnologías ya existentes, ya que RFS no necesita de nuevos sistemas API y la gran mayoría de filtros de sistemas de archivos siguen funcionando bajo RFS. Ahora sí me dejaste con la boca abierta, pero supongo que aún hay cosas que pueden mejorar de este nuevo sistema de archivos, ¿o me equivoco? Pues sí aún hay cosas por arreglar, por ejemplo, algunas características de NTFS no son compatibles con REFS aún, como IDs de objeto, nombres cortos, compresión de archivos, cifrado de archivos, transacciones de datos de usuario, archivos dispersos, ligas duras, atributos extendidos y cuotas de disco. Además, REFS no ofrece deduplicación de datos todavía. Bueno, pero ya habrá mejoras en ello posteriormente. Ya como está, es toda una mejora en los servidores de Windows. Exactamente. Pero bueno, supongo que ha sido ya mucha palabrería. Y la verdad es que jamás acabaría de contarte las múltiples maravillas que tiene de nuevo. Lo que te platiqué es tan solo un vistazo a lo que tiene que ofrecer Windows Server 2012. Pues ha sido impactante. Bueno, pues, instalemos esta maravilla en tu computadora. Y de una vez, en la mía también. No dejaré que seas el único con todas estas mejoras. Por supuesto que no, todos deberían actualizarse a lo nuevo, estoy seguro que hay mucho que ganar y nada por perder.